Como peligroso califican residentes en la comunidad de Atabalero, el derrumbe que presenta el tramo carretero de acceso a esa localidad. La situación de la calle, ella está buena, pero ahí es donde derrique está peligroso. Estamos viviendo todo el mundo con un sobresalto porque puede haber un accidente. El, el gobernador viene y nada más dice que vas a hacer y no hace.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 especifican que esta obra a poco tiempo de construida se ha convertido en dolor de cabeza para los transeúntes Estamos expuestos a un riesgo muy grande porque, como puedes ver, eh, no pueden subir los carros al mismo tiempo que bajar, así que eh, necesitamos urgentemente que se nos arregle ese hoyo que tenemos ahí. A pesar de las múltiples denuncias de las autoridades, no se han presentado al lugar para percatarse de la real situación. Queremos que vengan las autoridades para ver si nos sacan de pena con esos Rique. Son dos de desriques que ya casi están al borde de parar el, el tránsito, así es que esperamos que lleguen. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.